Hoy vamos a compartir sobre cómo el poder de liberarse de las dependencias. Entonces me gustaría empezar preguntándoles cómo se liberarían. más ¿Cómo se liberarían ustedes de las dependencias? O sea, ¿de qué manera ser libre? ¿Qué harían de primero? Lo primero que harían. Bueno, querer pero digamos que ustedes quieren identificar la dependencia digamos que usted ya la identificó usted ya sabe que la reemplaza por otra dependencia está bien, está bien estoy molestándose ok, la sustituye la sustituye apartarte, apartarte. entonces como como como soltar irse qué más harían pedir ayuda pediríamos ayuda y qué haría la ayuda Ver desde afuera la situación y por beneficios del cambio informarnos, porque a veces no nos damos cuenta de la dependencia, informarnos de la dependencia, es que repito para que escuchen todo, porque a veces es una codependencia, uno ni se fija, verdad que está en ese círculo, digamos. Pero ¿qué haría en la accionar y saliendo de la zona de confort uh -huh. ¿Sí? ¿qué más? Chinear el, corazón herido. ¿Ah? chinear el corazón herido antes del corazón herido, ¿qué dijiste? Chinear el herido. ah, chinear, chinear, gracias ok, chinear el propio corazón que ha sido herido uh -huh. ¿algo más? Casi lo tengo en la lengua. Ok. Ahora les voy a hacer otra pregunta. Digamos que ustedes hicieron todos los cambios externos y siguen sintiendo que no son libres. Hicieron todo lo que pudieron a nivel físico pero todavía sienten dependencia. A veces puede pasar, pero... Entonces, ¿ahí qué pasa? Digamos, busqué ayuda, hice cambios externos, me fui, me salí de la zona de confort. Pero aún así no me siento libre de dependencia. ¿Desaprender? Es que no nosotros, desaprende. desaprender, ok, ahí vamos a ir hacia, hacia ahí. Digamos, todas las cosas que a uno se le ocurren, las cosas que dijimos, son cosas físicas. Porque uno cree que uno es dependiente físicamente de algo, o de alguien, o de una. Cosas. Y por eso, digamos, a nivel espiritual incluso, eh, hay gente que se enclaustra o que se va a una cueva porque dice: Si me voy, voy a lograr la liberación. Hay un movimiento físico, pero en eso físico se lleva la dependencia. ¿Por qué? ¿A dónde se, se lleva uno cargando la dependencia? Todas las ataduras y dependencias están en la mente. Entonces, hay alguna fuerza que no, es, no necesariamente la estamos usando. Estamos usando la fuerza física, fuerza emocional, relaciones que nos ayudan, pero no estamos usando el poder espiritual. El poder espiritual es distinto, ¿verdad? No es todo eso. Y lo que pasa es que para nosotros la parte espiritual nuestra no necesariamente es lo primordial. Entonces no tenemos mucho poder espiritual como recargadito, ¿verdad? Porque para eso requiero concentrarme, tiempo, silencio, experiencia de mi ser, ¿verdad? Espacio. ¿verdad? necesito eso para recargarme. No viene así solamente de rezar. Porque a veces creemos que es como muy automático. Porque el rezar es como un mantra, ¿verdad? Igual, igual puede ser un mantra. Y, y está bien. Pero yo necesito reconectar. Y reconectar es todavía más allá que las palabras. Requiere ese espacio de silencio profundo, ¿verdad? Mucha experiencia. Entonces, nosotros por eso vamos a hoy procurar profundizar en cómo desarrollar ese poder, que es un aspecto, un área que todos tenemos. ¿Sí? Ok, eh, digamos, partiendo de lo que dice Peggy, ¿cuál es el signo de que hay dependencia? mi felicidad no está. La felicidad no está. Y nosotros estamos llenos de dependencias. Y se llama dependencia. No hay otra palabra. Por eso es que a nivel espiritual, en India, la palabra para autorrealización o la perfección es mukti, que es liberación. Porque la base del sufrimiento es todas las ataduras que tenemos. Tenemos muchas. Y ahora las vamos a ver también. Tenemos ataduras tanto físicas, <ríe> o sea que están ahí, que son condiciones físicas. Pero tenemos muchas ataduras emocionales. Pero también hay ataduras a rasgos de personalidad. Entonces todo eso me hace sufrir. El signo de que sufro es que hay una atadura. Porque cuando uno tiene una atadura, pierde la capacidad de razonar bien. <risa> Vean, por ejemplo, ustedes pongan el ejemplo del de que cuando uno está borracho y resulta que se cayó a la alcantarilla, pero andaba tan borracho, tan feliz, que cree que esa alcantarilla es un palacio. Y si alguien le dice, pero que no, saliste de ahí, ¿verdad?, va a decir jamás si yo estoy en mi palacio, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno está en una atadura, uno justifica la atadura. Uno le cuesta mucho, por eso la capacidad de razonar y de salir solo con eso que vos decías, como darme cuenta solito, así, no me sirve porque por más que me digan, no, no lo comprendo. Entonces, ok, por ejemplo, hay, a nivel mental, hay formas de pensar que son ataduras mentales. Por ejemplo, si estoy con mi familia, o con el trabajo, o con alguien, y tengo celos de alguien, porque tal vez eh, tiene algo que yo no, o tal vez está con otra persona y no conmigo, es esa actitud, ¿verdad? Es una atadura mental. ¿Por qué? Porque luego eso me obsesiona. Yo no soy libre. Todo el tiempo, una y otra vez, eso me viene a mi mente. Eh, hay otras cosas que son, por ejemplo, les decía, rasgos de personalidad. Digamos, de acuerdo, de acuerdo a cómo es mi mente, mis sentimientos, genero hábitos que generan mi personalidad. Y resulta que la personalidad nuestra marca nuestra vida. Nuestra personalidad ni nos damos cuenta cómo es, solo a veces. <risa> ¿Verdad? Pero... Eh, les voy a poner este ejemplo de alguien que recientemente me pasó. Quería un buen trabajo, quería cambiar de trabajo, ¿ok? Pero ella todo el tiempo había trabajado en una cosa. Aunque había estudiado otra, ¿verdad? Ya tenía, digamos, el cartoncito de cierta profesión. Solo había trabajado toda su vida en otra cosa, que no era profesional. Entonces, aún con el cartoncito y todos los años de esfuerzo, porque no era solo el cartoncito, solo buscaba lo mismo. Y solo en su cabeza pensaba, ¿verdad? Por más estudio, por, no se identificaba con la profesión que había estudiado, se identificaba con los años de experiencia en las que había laborado. Y eso era su identidad. Yo soy la que trabaja en tal cosa, punto. Y, y así se comportaba, me explico. Entonces, ¿qué pasa? Lo más fácil de conseguir cuando quiso cambiar de trabajo era lo que siempre había hecho, no la profesión que acaba de terminar. Entonces, eso es otra atadura. Uno quiere mejorar las condiciones, pero uno tiene atadura a ciertas cosas de su pasado. No, no evoluciona mi personalidad. O sea, me, me explico, es como que tengo yo que resolver primero qué hábito tengo que hace que esto vuelva una y otra vez. A veces la personalidad tiene que ver con mi relación con el dinero, mi personalidad tiene que ver mi relación conmigo misma, con mi tiempo. ¿Verdad? O sea, ¿qué hago con mi tiempo? O sea, no, a nadie le gusta desperdiciar el tiempo. Pero a veces se ha convertido en un rasgo de personalidad que desperdicio el tiempo. Y a veces se me día y digo, ¿qué pasó? Ya, ya se hizo un hábito. es otra atadura, que eso nosotros le llamamos en esta escuela ataduras sutiles, porque, digamos, no es que es tan fácil cambiarme de un lado a otro, es algo interno, espiritual, que tengo que resolver, ¿sí? Y evidentemente también tenemos ataduras en las relaciones humanas, ¿por qué?, damos todo costumbre compromiso pero cuando hay compromiso hay amor no hay atadura se vuelve una atadura cuando cuando se va el amor <ríe> exactamente exactamente cuando hay codependencia. Cuando hay codependencia. Entonces, ¿ahí qué pasa? En realidad, sí, la raíz es que yo me desconecto de mi poder interior, mi poder del ser, mi derecho innato, de mi propia libertad o de mi propia satisfacción, felicidad y pienso que los demás me la van a dar. O sea que mi fuente de felicidad son mis nietos. Mi fuente de felicidad son mis hijos. Mi fuente de felicidad es mi pareja, mis amigos, mis padres. Y la palabra que hay ahí es mis. Pero hay una forma fácil de cambiar eso. es cambiar el, el pensar en esa relación y pensar a nivel espiritual. A ver, todos son seres espirituales y todos somos de la misma fuente. O sea, somos del alma suprema. Entonces, lejos de pensar que esa es mi mamá o es mi papá, son mis hermanos. A nivel de almas, todos somos hermanos. A nivel físico, tenemos diferentes relaciones. Pero a nivel espiritual, el que está a cargo de todos es la fuente, el Ser Supremo, no yo. Y yo hasta físicamente he hecho el ejercicio de escribir sus nombres, sentarme a meditar y entregárselos al Ser Supremo. Y a partir de ahora quiero otra relación. Una relación de hermandad. O sea, una relación espiritualmente que sea pura, que no haya ninguna atadura, <risa> o sea, que sea que sea sana y entregarla así, ¿verdad? Pero hay una parte del ser que está todavía dependiente de esa relación. Imagínense que es tan fuerte que una persona muy linda, cercana, casi a los 60 años perdió a su mamá y me decía, es que soy huérfana y yo, pero eso no era cuando uno era joven ¿sí? pero, el, el, pero era tan fuerte el estado de, de, de pensar ¿verdad? que esa alma, o sea estaba mal, esa alma estaba bien mal, que aún así estaba cumpliendo algún rol de madre es al es rol que le tengo apego en realidad espiritualmente es mi hermana ¿verdad? ¿ya? es más fácil, si cambiamos es eso, dejarla ir y no identificarse con lo que hace sufrir, ¿para qué me voy a decir a mí misma huérfana? o sea, si yo me digo a mí misma huérfana, obvio que voy a sufrir o sea, no soy huérfana el alma el, el alma sencillamente tuvo otro papel, yo tengo todavía la fuente divina, el alma suprema es el padre de la madre, es alma de mi hermana, pero la madre la única cosa que es eterna, la única cosa que es constante es el Ser Supremo, y en nosotros qué es lo único que es constante es lo único que es permanente desde nuestro que somos bebés hasta ahora. Hay una única cosa que no cambia. Todo lo demás cambia. Nuestra esencia espiritual siempre está ahí. No se va. Todo cambia, pero la esencia espiritual no cambia. Entonces, si yo reconecto con mi esencia del alma y soy consciente del padre del alma y soy consciente que todos somos almas, es la primera base para ir liberando sin esa conciencia muy difícil sostener un poder espiritual o sea, si no hay conciencia de lo constante de lo eterno de lo que permanece, de lo único que siempre existe, va a haber dolor. Sí, pero digamos, ¿a vos te gusta? ¿No? Por eso, ¿no? todos somos gente, a ninguno nos gusta. ok, es que ahí vamos a otro tipo de dependencia es la dependencia de las palabras eso que están mencionando es que ustedes ya saben que uno siempre habla de lo mismo siempre habla de lo mismo si ustedes se graban <ríe> o sea, la forma de hablar no es nueva Y claro que a veces hay una dependencia, no necesariamente porque me gusta sufrir, es que es un patrón de que yo hablo de eso y es mi forma de ser, pero no se pongan tan serios, ¿verdad? O sea, <risa> <risa> o sea <¿no risa> es que yo de repente es que están muy preocupada, o sea, <risa> entonces todo no ok <risa> ok, obviamente ok, es eso e, eso digamos, es normal como igual uno aprende un idioma aprende también un set de palabras con las que uno socializa como es un combo verdad y no es que nos gusta es sencillamente que no sabemos de hablar de otra forma digamos hay gente que siempre es ay ahora que me decían ay reinita ay princesita ay y son tan dulces así yo no o sea esas palabras en mi caso <risa> me cuesta o sea yo, yo a veces digo uy qué rico ser tan dulce así como <risa> cómo les sale la dulzura por todo lado pero a mí como, digo, no, no puedo, no es, porque no es, no, no es, no está, no es dentro de mi de mi, de mi naturaleza o de mi, mi hábito. Bueno, hay personas en India, por ejemplo, no dicen buenos días. Porque dicen, ¿para qué? Yo una vez al grano. Aquí, pues uno, buenos días es como. ¿verdad? Es como una cuestión de dar como espacio. Allá lo que dicen es namaste que todavía es, es como muy espiritual, ¿verdad? Pero, digamos, son costumbres. Ahora, ¿cómo sería si cambiar esa atadura de palabras y que mis palabras sean productivas, positivas, constructivas, inspiradoras, agradables, suaves, pacíficas, porque cuando uno se sienta que agradable conversar de algo agradable, pero ¿cuánto tiempo uno hablaría si está hablando cosas agradables? 5 minutos son de la política y cinco minutos de ejercicio, y Vea qué interesante, yo estuve acabo de estar en una reunión muy linda de ex colegas de un, de un lugar donde estaba trabajando y la conversación fue acerca del silencio. Porque uno comparte lo que uno, lo que uno reflexiona. ¿Verdad? ¿Ustedes recuerdan esta historia del muro de Berlín. <risa> Se las dije la vez pasada, ¿verdad? No, no, no. <risa> en el muro de Berlín, ¿se acuerdan que existía el muro de Berlín? Estaban sí. divididos, ¿verdad? Entonces, los de este lado, una noche, cogieron un montón de basura y se la echaron a los del otro lado. Entonces, los del otro lado, cuando se despertaron y vieron un montón de basura, limpiaron la basura y recogieron un montón de víveres. Y en la noche le pasaron los víveres al otro lado con un cartel que decía, "Cada quien da lo que tiene." O sea, es, es como por eso recuerdo la historia, ¿verdad? Porque los demás pueden dar lo que lo que lo que están acostumbrados y hablar lo que lo que usualmente hablan pero qué tengo yo, y para yo poder hablar de otra cosa, tengo que haberlo acumulado internamente. Es decir, si yo quiero hablar de cosas agradables, mi mente debe estar llena de cosas agradables. Si yo quiero hablar cosas positivas, yo tengo que estar llena de cosas positivas. Y para eso necesito creatividad. Creatividad significa que algo parecido a lo que vos decías, ¿verdad? Creatividad se significa dejar de hacer lo que es como lo que aprendí, la zona de confort. Si tu creatividad, inventarme, o sea, si mis palabras siempre son mamas, o sea, hoy voy a hablar tres cosas diferentes, voy a hablar de, no sé, quien <risa> <cada risa> Cada quien de ustedes va a pensar. Es igual que como con los niños. Si vos tenés un niño, ¿verdad? tenés que pensar en qué vas a jugar con él. No dejarle todo al niño de su creatividad que él invente. Uno también puede inventar. Y así se genera la, la relación, la conexión. Igual con los demás. Si yo voy a compartir con alguien, no voy a sentarme solo así. Okay, ¿Qué quisiera yo aportar ahí? ¿Con qué intención quiero estar? Y bueno, eso hay que pensarlo más todos los días cuando se trata familia, porque ahí uno está siempre. Entonces, hay que reinventar más. Claro. ¿Usted se da cuenta que además con ellos siempre es igual? ¿Fulanito dice algo? Siempre la misma reacción. ¿Ah? Siempre se pelean por exactamente lo mismo. Uno, ¿verdad? Entonces, ok, ¿cómo sería si hoy digo algo distinto frente a la misma situación? <risa> google quería decir que, que algo diferente <risa> ahora con eso que, pero ahora pregunto entiendo entiendo ser creativo pero ahí que generaste con esas palabras bienestar paz felicidad no, pero mi, pero mi pregunta es sí, pero mi pregunta es aunque marcaste la cancha ¿para qué? para ser más y para devolucionar ¿qué, ¿qué significaría ser evolucionado? ¿ser más qué? Y, ¿y creativo para ser diferente? ¿para ser qué? ¿y cuando uno está muy enriquecido? la evolución más grande es dar paz y hay que cuidarse mucho porque el ego lucha, lucha. y uno queriendo evolucionar a veces no genera paz entonces está bien ser creativo e inventarse reinventarse pero reinventar mi estrategia Tal vez la estrategia que he estado utilizando me tiene solo. Y no es responsabilidad en las relaciones. Es que mi estrategia con las relaciones no ha funcionado. Porque claro que todos queremos avanzar. Hay una frase lindísima que dice ni un paso atrás, ¿verdad? ¿Ustedes sienten que han dado pasos atrás? Nunca se da un paso atrás. Porque el tiempo nunca retrocede. Usted siempre va para adelante aunque usted no lo crea. <risa> o sea, no se puede retroceder ni un paso atrás. Pero dentro de esta evolución en la que estamos, ¿verdad? Siempre para adelante. A veces lo que nos pasa es que tenemos ataduras de personalidad mentales emocionales, todas estas que estamos hablando. Es lo único, lo único que nos hace sentir que no avanzamos. Pues cuando usted está lleno de amor, lleno de dicha, satisfecho, usted dice, qué vida más linda la que tengo, cómo he avanzado, <risa> aunque tenga cuatro pesos en el bolsillo. Porque, porque hay un sentimiento de de que estoy logrando el estado interior por el que yo vine a esta tierra entonces realmente uno para qué hace todo entonces a ver, a ver, empezamos diciendo que el enfoque que tenemos que ponerle ahora es a nuestro poder espiritual entonces si ustedes digamos que dijeron todos los días yo voy a meditar voy a hacer mi espacio de media hora porque voy a recuperar un espacio que no tengo. Voy a recuperar un espacio para mi paz. Y resulta que ustedes hicieron todo el propio, ¿verdad? Pero alguien de la familia les invitó a una fiesta, o los amigos lo invitaron a una fiesta justo a la hora que usted iba a ir a meditar. ¿Usted qué hace? <risa> Uno prioriza <risa> la parte social. A veces. <risa> eh, Ahora le puedes decir, hablé de ti y yo lo logré. Bueno, priorizaste otra cosa. <risa> Vea qué interesante. Eso es un gran logro, ¿verdad? Porque precisamente no siempre es así. Y eso es lo que nos causa estrés. Porque priorizamos las relaciones sociales y no la parte espiritual. Y está tan en desequilibrio que estoy con estrés. ¿Por qué? Porque en las relaciones humanas hay tantas diferentes emociones, sentimientos, tanto, y no me estoy dando tiempo para mi paz. Entonces siempre hay temas no que no de los Ok. Lo que, y van a ver Sí, lo, pero lo que pasa es que no, no es solo hablar un tema, ¿verdad? Porque recuerden que hablar por hablar tampoco. Es lo que estábamos hablando con, con, con Peggy es que en las conversaciones siempre son de la violencia, de la negatividad, del malestar, y eso es la tradición del mundo y ser diferente es en qué aporto para que haya otro ambiente eso es ser creativo porque eso no lo vas a encontrar en la nación tal vez algún día pero, pero ¿verdad? digamos hay que, hay que buscar en otras fuentes que no son las que tradicionalmente buscamos ¿verdad? entonces ¿Cómo se, ¿qué es el poder espiritual y cómo se manifiesta en los pensamientos? Pero una persona que tiene mucho poder espiritual es serena. ¿Por qué? Porque su prioridad es su estado espiritual. Claro que las relaciones sociales las palabras, el trabajo, todo es estar. Es, es, es nuestra vida, ¿verdad? Pero la prioridad es mi fuerza interior. Y eso requiere una solita palabra, control de mis pensamientos. Por ejemplo, comer sin el celular requiere primero el control del pensamiento que ya va chum no pero pues solo, solo paso pensando en el celular Entonces voy a dejar de pensar en el celular digamos hacer ese peque esos pequeñitos ejercicios de control voy a pasar cinco minutos donde no voy a Ver ninguna imagen de ninguna persona. Voy a estar con una imagen que me genere mucha paz. Mucha paz. Cinco minutos. Entonces, eso y además con la fuente del poder espiritual. ¿Qué ser humano tiene poder espiritual? ¿Todos estamos igual? La única fuente se le llama Todopoderoso. <coughs> Una fuente. Entonces, la meditación también procura conectar el intelecto, la mente, con esa fuente. Incluso, todos los temas de 12 pasos, de todo, de alcohólicos anónimos, de codependencia, el último paso es conéctese, como usted quiera, con esa fuente porque si usted no tiene un agente espiritual que lo apoye, va a volver porque la dependencia puede venir en cualquier momento <ríe> hay que estar atenta porque como decías vos, che, uno anda ahí por la vida y de repente pluc, quedó atado a algo a lo que sea a un perrito Claro, por eso es bueno hacer pausas, para que esta, este mes estamos procurando generar ese hábito. Si ustedes se meten en nuestra página web y ponen pausas de paz, van a encontrar videos, cuñas de un minuto para hacer una pausa. Porque en esa pausa, es tan rico que usted cambia el estado mental y no solo se observa, logra paz porque luego de observar dirige los pensamientos a otra cosa ahora las dependencias hay cuerdas hay cadenas pero hay unas muy pequeñitas que son como de oro ¿verdad? Eh, incluso uh, ¿verdad? uno puede decir no, yo ya esas cadenas que tenía antes ya no las tengo soy la más independiente, ¿verdad? Eh, pero hay otras que surgen. ¿Verdad? Por ejemplo, el deseo de ser reconocida. Por ejemplo, hice algo y que me digan, está bien hecho. Eso es una cadenita muy finita. Porque yo no lo estoy haciendo para que me den la galletita de ya lo hizo bien. ¿Para qué lo hago? ¿Verdad? Pero... De repente sí genera. ¿Verdad? Los seres humanos nos interesa mucho que nos vean, ser vistos. ¿Verdad? Y si nadie nos ve. <risa> bueno, pero a nivel nuestro, ¿verdad? De nuestra. <risa> o sea, lo que le estoy diciendo es que, que a nivel más, más sutil una cadenita eso muy así hay la cadenita de, de de estar sano de que uno piensa que siempre va a estar con las mismas capacidades y cuando de repente uno no puede hacer algo hay sufrimiento porque es una cadenita o sea porque el que se enferma es el cuerpo el alma es siempre alma luz entonces vamos a hacer un ejercicio ¿están listos? porque este ejercicio trata de que hoy es el último día de nuestra vida no, no, no, pero eso, eso es simbólico ¿verdad? <risa> simbólico ¿ustedes querían liberarse a todas las dependencias? entonces vamos a inhalar profundo y voy a imaginar, visualizar que hoy es el día de regresar a la luz regresar a mi hogar de volver al regazo puro del alma suprema, es un buen día, es el día en que me jubilo en todo, regreso a la luz Mucha gratitud. Voy a agradecer a esta tierra que durante todos estos años me alimentó, me dio agua, cobijo. Gracias. Y hoy me despido. De regreso. Gracias a las almas que estuvieron cerca de mí, de todas. todas esas almas agradezco de haberlas tenido cerca, pero hoy me despido, hoy regreso a mi hogar de paz. Agradezco cada lugar donde estudié, a todos aquellos que fueron profesores y me enseñaron, a todos aquellos compañeros con los que compartí. Gracias por todo lo que aprendí y hoy me despido también a todos los lugares donde trabajé, donde dediqué mi tiempo, mi esfuerzo, aprendí mucho, fueron oportunidades, agradezco haberlas tenido pero ahora me despido porque regreso a mi hogar me despido de todos los que fueron mis amigos De Elsa. Y tantas más almas con las que crucé en mi viaje, tal vez fueron cientos, o tal vez miles, a todos. soltar por último agradezco este cuerpo este cuerpo y cada órgano de él ayudó a que yo pudiera compartir Es el momento de soltarte, es el momento de volar y visualizo como si una chispa de luz del alma estuviera brillando cada vez más fuerte. veo esa luz, siento esa luz y visualizo frente de mí al alma suprema, Dios, como un sol suave, solo ve y voy hacia él, hacia la luz. lo que tenía que cumplir Right? <risa> la próxima será más fácil <risa> ustedes saben que esta es una práctica de la meditación porque en realidad uno ahí al inicio a veces cuesta pero con el tiempo uno ve que está bien y además está bien darse cuenta que a uno le cuesta que a veces mi independencia es grande